Hola, hola, buenos días, aquí es contando un día más en la taberna y hoy volvemos con nuestra campaña de Total War Troya, nuestra campaña con Micenas, vamos a ver si podemos defendernos, este era el ejército que teníamos idea con el que íbamos a tratar de invadir Aziz, pero eh, nos van a dar un poquito para el pelo, es una batalla a campo abierto yo creo que, bueno, teniendo nosotros más experiencia y tal en nuestro ejército en general, nos va a venir bien para poder combatir, pero la cosa es, tiene mucha muralla y lo que nos va a matar son los honderos y las sirenas. Entonces, nos vamos a quedar aquí en esta zona, viendo el, el mapa ahora, nos vamos a quedar aquí en esta zona de bosque. Para tratar de recibir menos daño de proyectiles. Y con eso, a ver si somos capaces de cargarnos. Confiando en nuestro héroe. A ver si somos capaces de cargarnos. El, el grueso del ejército, por lo menos. El follón va a ser ese, ¿no? Que no tenemos. Oh, bueno, aunque él me puede disparar desde abajo. Esto está un poco feillo, pero vamos a quedarnos aquí. Vale, vamos a hacer un grupo aquí. Este, bien larguito. Eso es. Este otro grupo aquí. Vale, perfecto. Detrás y nuestro héroe aquí en medio, acompañando. Tenemos lanzar. Vale, vale, vale, vale. O sea, lo tenemos todo. Este señor está bien, bien equipado. Uy, guau. Wow. Vale. Follón. Mucha unidad aérea. A su héroe no lo vemos por el momento. Ah, vale, viene con el libro aquel. Me va a hacer salir. Me va a hacer salir. Buah, esto no es como súper peligroso. Vale, vamos a montar línea aquí. Sí, vamos más para atrás, que el. Vaya donde hay que ir, para aquí no puedes subir. Le va muy pegadito al borde y eso a mí me gusta. Pero de lo que tenemos que tener mucho mucho mucho mucho mucho cuidado son las sirenas esas. a un pedrulo aquí. Te va a dejar tiritando, hijo ¿Podemos? Ah, bueno Se me cuidan con el rango, tú Que tenemos que ir para acá a tirar un pedrolo. Buah, bueno, mucha unidad de por medio. Voy a tirar el pedrolo este aquí a ciegas. Que con suerte impactamos. El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. Venga, dale, Rey. ¿Qué dices? Ah, no son sirenas, son arpías, bueno. No, vamos a gastar esto. Tus guerreros han detectado enemigos ocultos. Vale, vamos a salir ya, vamos a salir ya. ¿Dónde está el señor? Porque tenemos que ir a por él. Aquí, vale. Vamos a tirar esto aquí ya, Y vamos a ir con nuestro señor por acá Vale No Puedo? No, vale Vale, a ver qué tal Evoluciona esto Pero yo creo que con el fuego este de... Uh... Aquí nos, nos nos van a comer Venga, vamos. Cuidado, estás perdiendo terreno. Ya me di cuenta, me di cuenta. Qué lástima, tío, que nuestro señor no haya sido capaz de aguantar esto. Ah, nada, y por nada. Bueno, no tenía mala pinta, no hemos aguantado mal, les hemos hecho daño. Literalmente sus honderos no han hecho nada Pero claro, la masa nos ha pasado por encima No teníamos tampoco nadie que fuera súper... ¡Ojo! Súper contundente contra... Claro, pozo, Contra infantería Si hubiéramos tenido, por ejemplo, alguna unidad de espadas O algo así que fuera Más de limpiamos raya, ¡Uy! Cuidado Vale, uy. Venga, vamos a darle al turbo. Venga, nos movemos. Uff, no sos. Aptera. Qué pesadilla, tú, esta gente. Vale, a ver si aparece este hombrecillo que hay por ahí molestando. Eh, este, este. Vale, vamos a poner ahora. Epeo ha fallecido. Orcos hemos descubierto. escaramuzadores más fuertes. Elis. Vale, éxito, éxito. Acaso. Epeo, moral del héroe de pérdida Vale. Robado por el enemigo. Oh. Uh. Oh, uh, la, rebel la rebelión es inminente. ¿Dónde? Rebeliones inminentes. Enséñame. Vale, aquí en la. Y la otra. Ática. Aquí en Atenas. Uy. Uy, qué raro. Vale, infantería con escudo o armas a dos manos. Vale, vamos a mejorar la in instrucción de la infantería con escudo. Porque falta nos hace... I'll do it. Ah no, guay, tengo más puntos, dos puntos más Dios, espíritu rico, moral del héroe Inquebrantable, infunde temor Vale, infunde temor, este me gusta Perfecto Ahora bien ¿Cómo vamos a jugar esto? 14 y 23 vale, Pues está claro, arenga de espanto Y vamos a por él Éxito, perfecto, no esperaba menos y nada, con estos señores lo reventamos. No huyas ni se te ocurra. Uf. Vale, pues hasta aquí y con esto atacamos. Vale, perfecto. Perfecto. Autoresolución Y no se muere nadie Perfecto Vale Maravilloso Es que con la mejora de... De los... De los escaramuzadores Esto ha mejorado muchísimo Vale, raro, este lo día... bueno, Vamos a coger tesoro porque nos lo necesitamos Vale Corinto, vamos a mover esto uh, Aquí, vale, construimos el puerto 1 Mejoramos esto aquí Y vamos a mejorar Influencia en la provincia, ¿no? Alimentos por turno... Vale, vamos a meter alimentos... Vale, me gusta. Ahora bien... Necesitamos llegar a Stimphalo de alguna forma. Vale, vamos a mejorar esto. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Plegar a Apolo... Vale, este señor... ¿Dónde está? Disparo, movimiento... Daño proyectil, defensa cuerpo a cuerpo... Puntería inspirada... Daño por proyectil con orden de penetración... Y daño de proyectil... Dios... Arco pesado, daño de penetración a distancia del héroe. Tenemos alguna ahí a medias, no. Vale, pues vamos a meterle esta de arco pesado, despliegue en vanguardia, infantería ligero con proyectiles. No, vale, vamos a meterle este del daño de penetración que me parece una burrada. Bueno, a ver esto después que tenemos. Daño coste. Buah, y tenemos la generación de... No, no tiene la generación de rabia. Vale, vamos a meterle al Que Esto, ya de por sí, es bastante fuerte. Vale. Y con este señor nos vamos a ir... ...hacia el norte. Vale, con este vamos a volver aquí a Corinto. Me gusta. Este ejército de Agamenón En ...neidados proyectiles aquí. Escaramuzadores... Vale, por el momento no, porque si no nos quedamos sin suministro, pero bueno, no está nada mal. Este espía. Vamos a matar a este otro. Asesinar rival. Vale, no la jugamos. Confiamos. Dale, Rey. Bueno, se intentó. Joder. Vale, Tirinto. ¿Qué tenemos aquí en Tirinto? Uh, para la mejora de los arcos. No, pero aquí en Micenas ya lo teníamos. Claro, en Micenas ya estaba esto. Mal jugado por nuestra parte, ¿eh? Vale, a ver, ¿qué tenemos? That's me. Citera, no va a llegar, ¿eh? No, no tenemos piedra para construir esto y jugamos con la almenara solo. Vale, bueno, lástima. Vale. Bueno, partiendo de esa base, ¿qué más queremos conseguir? Vamos a mover nuestros ejércitos. Aquí este ejército está bien. Nos han hecho mucho daño en Atenas, eh. Mucho, mucho daño. Alimentos, influencia, crecimiento. Pues solo para la provincia. Vale, aquí como estamos: 98 y menos 3. Uber, estamos apañados. ¡Ojo! El cíclope. 3.000 Para reclutar el cíclope Tiene que ser Jesucristo Ataque excelente, inflige daño Vale, Bueno, más o menos es Jesucristo O sea, pega bastante oh, Necesitamos esto por 400 de oro Ahora mismo tenemos 200 Vale Infantería pesada, no, ya dijimos que no nos valía la pena oh, wow, wow. Vale pues nada, vamos a continuar por aquí, capacidad de recarga de las unidades, esto para disparar más rápido, perfecto, son cinco turnos, está bien, ¿esto qué es? Ah no, diplomacia, saqueo, movimiento, vale, bueno, y ya luego tiraremos a por este que es el daño de proyectiles, que eso nos dará un, un vale, ok, ¿cómo nos vamos a mover ahora con este ejército? Ah. Oh. Envenenar pozo, asesinar rival Vale, perfecto Ahí trabajando Medrando los ejércitos De esta gente, me gusta Bronce Bien Me, me gusta, me gusta mucho Vale Por envenenamiento Quita moral Ejército extranjero, no La gente puede envenenar Ah, envenenar el Pozo no puede fallar. Vale, y vamos a volverlo inmortal, por lo que pueda pasar. Vale. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale. ¿Cómo nos vamos a mover? Uy, este viene para acá, ¿eh? Este viene para acá. Vale. Tengo dudas de cómo mover los ejércitos porque quiero movilizarme con Amenón, pero que está complicado. Aquí tenemos bastante felicidad dentro de lo que cabe. Vale, vamos a movernos en tirinto, tenemos algo interesante. No. Bueno, guerreros con garrote y tal. Vale, vale. vale, vamos a acercarnos a micenas. puedo matarlo? No, lo paralizamos solo. Mm -mm -mm. Ay, no podemos hacer el ritual. Vale. Pues vamos a, mover, a movernos para acá. Porque esto habrá que pararlo en algún momento y de alguna forma. Altis. Bueno, por lo menos la guarnición está fuerte. Vale. Reparación, crecimiento. Y esta reparación nos da buena luz de coste, de construcción y tal. Vale, mira, está bien. Eh... Vale, no, tenemos que ahorrar piedra. Vale. Viajamos al otro lado a ver qué podemos hacer aquí con esto. Vale, Colofón lo podemos. Yo creo que lo podemos recuperar, eh. Colofón, tranquilamente. Antea, es que aquí hay un ejército que me está hinchando muy, muy fuerte. Vale, podemos asediar. ¿Se puede asediar Mileto? vale vamos aquí a Colophon. colofón de hecho vamos a movernos Uf, a ver qué a ver qué encontramos vale no y aquí en Yaira qué hay nada vale vamos a obstaculizar arena de espanto nuestro ejército puede una guarnición... Bueno, de nivel 1, sí. Vale. Vale, nos sirve. Muy bien, éxito, ¿vale? Vale, vale, vale. Ojo. Si una acción falla, no consumirá puntos. Contra esta gente... Pues... Vale, este está bien La protección del Olimpo está bien y luego la volvemos inmortal Perfecto, vale, y ahora vamos a acudir aquí Y esto deberíamos pasarlo bastante fácil O esta sí debería ser bastante sencilla Vale, pues simulamos Sin calentarnos mucho Vale, perfecto Muy bien, me gusta Vale, motivación, alimentos Muy bien, oro, vale perdió perdido 20 solo Vale, de hecho, vamos a ocupar y ya está, porque las de estas que nos dan no valen para nada. Es que esto, ya verás. Lo suyo es poder capturar una y meterle, claro, aquí, aquí, aquí. Meterle un bastión de estos para tener una... Una protección brutal Vale ¿Qué podemos reclutar aquí? Nada Basura y morrayita Vale, vamos a reclutarle un par por lo menos 300 Vale, un par Y a ver si podemos Ya después de esto Coger, por ejemplo Ipaía. Esto supongo que sale de nivel 2 Vale Vamos a quitar esto de aquí. No, y no me quiero dejar nada porque va a ser de usar y tirar. O sea, este asentamiento, ok, lo tenemos, pero tampoco nos va a dar mucho. Este lo podemos... No, no quiero demoler este, quiero reconstruir este. 270, vamos a gastárnoslo, pero a saber. Vale. Ok. Pues que aquí tenemos un follón, tú... Bastante importante Habría que centrarse primero aquí con los Dionisios y con Azis Y ya a partir de ahí va a hacia aquí arriba Pero bueno, es complicado Siempre lo decimos Vale, ok, dicho esto Vamos a... ¿Qué nos queda? Edificio dañado Opunte Y Altis Vale, construcción disponible en bastantes sitios Tirinto Vale Vale Héroe garnicionado sin fomber Anfimaco En Atenas Vale, sí, bueno, esto ya lo sabíamos ¿Podemos viajar a Europa? Eh. Vale, vamos a viajar a Europa Por movernos un poquito, mover el cuerpo eh, Eso es Vale Rebelión inminente El agente nos ha movido Y pasos Vale tenemos una mejora para aquí, para este señor. Agente doble. No, estadística. En los asentamientos. Denunciar traición. Ojo, ¿eh? Vale, ok, puede ser interesante. Hombre, esta está muy bien, ¿eh? En ah, en tu asentamiento. Vale, yo creo que nos vamos a esperar. Vale, nos vamos a esperar. Vamos a meterle esta, la de ateísmo. Y así podemos denunciar traición y nos podemos cargar sacerdotisas que hay en la zona. Porque además tenemos aquí una molestando. Uh es para obstaculizarlo Ah, bueno, obstaculizarlo quiere decir Que lo reventamos a pedradas Oye, maravilloso Este señor Este señor empieza ya a trabajar Me gusta, me gusta, vale Pasamos de turno y vemos a ver qué hacemos, pero vamos Con este, con este agente vamos a hacer aquí pff, Maravillas Uy, ha salido un ejército aquí rebelde, eh Vale, bueno Problemas Vale, vamos a ver nos organizamos. A ver si podemos otra vez volver a tener el control de esta zona norte con esas mejoras que ya tenemos en los exploradores, con bueno, los caramelizadores y en los proyectiles en general. Y a ver si podemos venir y entrar ahí a muerte y volver a cargar sobre estos pequeños pueblos. Eso sí, con calma, con tranquilidad. A ver si tomándonoslo con un poco más de filosofía y no yendo tan a batiburrillo podemos... Tener peleas más favorables, wow, cuidadito con esto, eh a ver si podemos tener, repito, peleas más favorables que sean un poquito más provechosas para nosotros y con eso tener el control de la zona norte, y al menos quitarnos de en medio, ¡Uh! quitarnos de en medio eh, ejércitos o, o facciones que no van a ningún lado. Etolio, se supone que de los Dionisios me he cargado ahora asentamiento asediado. Vale, rebelión, provincia ática, F uh, esto me interesa, vale Vale, fracaso, fracaso Uy, éxito Vale, felicidad en la provincia local Cuidado con esto, es que este ejército es horroroso Oh, no tengo ni fondos para esto, tú. No tengo ni fondos para esto, 213. Éxito crítico, bueno. Me sirve. Me sirve bastante. No quiero ir para allá, porque no sé qué me voy a encontrar. Vale, estamos asediando Mileto. O... Oh, oh. Vale, se van a acercar a ese Mileto. De momento están acampando aquí. Vale. Vale, vale. Bueno, Esparta está haciendo aquí trabajo. Me gusta. Nosotros estamos aquí un poquito aguantando el papel y callaba por la zona norte. Bien, bien, bien, bien. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que nos vamos a movilizar aquí a Efeso para que no nos toque nadie. Porque si no lo vamos a tener complicado Vale Ahora bien Con eso aquí Nosotros oh. Vale, este señor ya está haciendo poco trabajo aquí ¿Dónde lo podemos movilizar para molestar? Mm -mm. visla también para allá. Fuego. Vale. Va, y el cambio de contexto lo va a matar, porque no va a poder hacer nada. Oh, oh. ¿por qué? Vale, y tenemos, joder, tenemos un montón de movimientos entre comillas sin sentido. Hijo, a ver Llegamos, venga Dios no mío, tiene el carro Aquí, aguanta No, Atenas no nos va a apoyar oh. Vale Vamos a hacer este movimiento Y ahora, junto con este ejército Vamos a cargar aquí Vale, sí que tenemos apoyo. Vale, esto es una resolución automática como una casa. Vale. Fin de la rebelión. Y a otra cosa. Vale, y cogemos tesoros. Vale, bueno, 150. Algo es algo. Vale, y volvemos a Atenas. Llegamos. Vale, vamos nosotros. Perfecto. Los costes administrativos, felicidad. Hombre, da, da pie. Vale, no, aquí no lo vamos a plantar esto. Esto va aquí en micenas cuando tengamos más espacio. Dicho esto, vale, Corinto. Muy interesante. Estas mejores de Corinto, espérate. Tenemos. Claro, pues si ya estamos bajo asedio, poco no va, de poco nos va a servir. ¿En serio? Vale, ok, bueno, pues vamos a. A nuestro para rechazar. Vale, vamos a librar la batalla. Uf, uf. Tiene que aguantar nuestro muro de escudos. Ya, bueno, es que eso, planteando una buena carga y reventando si podemos los escaramuzadores de la maza, los guerreros con maza, deberíamos, yo creo que aguantar bien. O sea, está equilibrado, pero. Un punto de comparación. Vale, pues vamos a hacer aquí nosotros una buena línea, esto aquí, esto aquí, y esto aquí, ¿vale? Y estos tres en grupo y cerrado, nuestro señor aquí para ir, pues ya donde hay que ir. Vale, vamos a cargar, porque viendo cómo está el dispuesto, los altos están por ese lado. Así que este señor es el que nos va a hacer el apaño total, vale, y nosotros aquí detrás, ¿Por qué mi grupo 4? Vale. Pues literalmente el grupo... Oh, oh, oh, las mazas están por aquí. Las mazas están por aquí. What? Uh, no entiendo el movimiento para nada, ¿eh? Vale, avanzamos poquito a poco Yo ver los proyectiles, está la gente moviéndose ya. Vale, muy bien, muy bien. Vale, me gusta. Tus guerreros han detectado enemigos ocultos. Uy, voy, voy, voy, voy, voy, voy a correr. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a cambiar las flechas y vamos a hacer que caminen el foco. Perfecto. Están atacando a tu Sí, vale, eso era lo que ya sabíamos. ¿No tiene poderes? No. O sea, poderes, ¿sabes? Como si fuera un mago del Warhammer o algo así. Vale, vale, vale, vale, cae, cae, cae, cae, cae, cae. La Mierda, son matado Tenemos que matar a su héroe. Vale, buena carga, eso es. Así por la retaguardia. Podemos acabar con él, podemos acabar con él. Uh, hay que recuperar aquí el foco. No, no, vale, no podemos recuperar vale. Vale, perfecto. Eh, vale, necesitamos recuperar gente, eso es. Vale, vale, vale, la vale, sí, tío. Está al alcance de la mano. Eh, Estos no se, escapan, no, se escapan, no se escapan, no se escapan, no se escapan, no se escapan, no se escapan, que esos son los caros de su ejército. El resto nos da un poquito igual, pero esos no se escapan. Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. vale Llegas, dime que llegas Dime que llegas Vale, si sí, tienes más velocidad Dale, campeón Venga, ahí Vale, todo tuyo Vamos Uy, jo, el bodyblock con los árboles, tú Venga, venga, venga Antes de que se escapen Vamos. Una de tus unidades se ha quedado sin munición Bueno, pues creo que el Mátalos, mátalos, mátalos Vale, te queda uno Vamos oh, Se escapó Oh, qué lástima Vale, bueno, oye, muy bien, nos hemos defendido El problema es que ahora viene Aziz Y volvemos a tener otra vez Aziz aquí en el sur Molestando, sin hacer nada Todo mal Vale, bueno Oh my God. Vale, vale, vale, vale, perfecto. Por si te quería mover. Muy bien. Vale, han quedado arqueros, perfecto. Vale. Nos vamos a quedar con la reposición de bajas. Pues que te iba a decir, vamos a construir la ciudadela, pero son dos turnos y esta gente llega ya. Vale ni de milagrito. Esto sí que me da un poquito más de rabia porque no podemos hacer nada aquí. Vale. Epidauro. ¿Y si la montamos aquí? La casa de guardia. Vale. Problemas están que tampoco tenemos... Vale. Vamos a comerciarle todo a Agamenón. Perfecto. Aceptamos intercambio. Nos movemos velozmente aquí en esta zona. Si nos unimos a mí, no? A ver. A ver, a ver. Nos estructuramos. Ciudad rural. Vale, lo necesitamos. Sí. El puerto. 1300. Ah, a que estos son alimentos. Vale. Los campos. Vale. ¿Y qué más cositas tenemos? Alimentos. Alimentos, crecimiento. Perder influencia. ¿Esto es cada turno? Vale. Intercambio de grano. Bueno, que perdamos una de felicidad. No pasa nada, entre comillas. Vale, podemos conquistar este Vamos a acercarnos por lo menos... Y así ya están cerquita. Aquí podemos reventar a este señor. Revelar transgresión. Me gusta. Y nivel 24. Dale, di que sí, reina. Vale, ¿a ti qué te queda? Hija mía. Eh, Zeus era. No. Vale. Vale, vamos a coger el de la felicidad. Y ya está, porque nos viene bien tener felicidad por aquí. Vale, en Atenas, ¿qué más vamos a construir? Nada. No, porque no tenemos dinero. Bueno, no tenemos dinero, no tenemos... Eh, madera. La que hay aquí montada, ¿eh? Vale. Vale, vale. A ver dónde nos acercamos. Que podamos tener... Quiñas, semillas de Incenso. Son 123, pero bueno, divertidos al río. Vale, éxito. Vale, bueno, poco a poco vamos transformando las cosas. Vale, nuestro. Asesina rival. ¿No llegas? Vale, perfecto me gusta, oye, este señor está trabajando de lujo vale por cierto estos es del delfín wow, anemonesa vale, podemos hacer porque visto lo visto estamos bastante bien con ellos, o al menos eso parece anemonesa pues si estamos en guerra eh, no entiendo por qué vale, los setoros ya son vasallos nuestros Aziz no es vasallo, pero. Looks like waste of time to me. Declinar. Oh, es que vamos a arrastrar mucha guerra ya. La vida. Mm, vale, no. Y todo esto ya es. Diplomacia pura y dura. Los etolios que son nuestros vasallos. Ah, puedes confederarte con estas facciones. O sea, te lo. te lo indica. The expectations. Nope. Epirotas like Bueno, si tuviéramos vasallaje Vale, lástima porque está muy al norte Es que estamos en guerra Con medio mundo, tú Qué horror, por favor A ver si podemos firmar. Buah, ¿qué va? Vale. Bueno, pues nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Mileto... Itaca tiene objetivo de coordinación bélica disponible. Eh, vamos a hacer que Aprieten a las Amazonas, ¿no? Rollo. Yo sé que tenéis tierras aquí. Yo, yo sé que esta gente tiene aquí ejércitos. De hecho, estos son suyos. Perfecto. Vale, vamos cerrando el cerco sobre las Amazonas. Vale, bueno, pues así está la situación. O sea, estamos jodidos, jodidos, pero se está trabajando para salir del hoyo. Vale, ok, dicho esto... Mike. Eh... Dime que estás... Bueno, no, no. Vale. Lord of the Achaeans. Batidor. Esta acción no puede fallar. Aumenta el alcance del ejército. ¿Pues Ya me dirás para qué. Vale. Pues nada. Así... Tal y como estamos, lo dejamos. Dicho esto. Bueno, vamos a pasar turno. Es que hace de... Ya me da cuenta que tenemos escasez de recursos, hijo. Pero no vamos a conseguir... 3.000 de... Talking now, avoid suffering later. Eh, nos puedes pasar rollo 2.000 Y te paso madera 824 824, ¿te puedo pasar? Ah, vale O sea, vamos a bajar de aquí hasta apurarlo al cero Vale, así está bien, vale Cinco turnos, ¿eh? O sea, es un montón Vale, firmamos ¡Fua! Vale Vale, ok Pues por el momento hemos salvado ya Pues tampoco <risa> Vale, pues nada, lo dejamos así eh, La gente no se ha movido Miró pues Oh, claro, vale Vamos a acercarnos aquí Polidoros, vale, tú estás bien aquí Edificio dañado, lo que ya sabemos Y construcción disponible, es donde ya sabemos Vale, Dicho esto, o visto esto Pasamos turno y vemos a ver dónde nos dejamos Turbulencias, eh, tenemos turbulencias O sea, está complicado, hay mucho Follón por ahí metido mm, Cuidado Cuidado, cuidado las amazonas nos preocupan. Aziz nos preocupa. En la zona norte ya parece que se está quedando... Una única facción protagonista. Así que si eso... Uh... Es eso bajo las cuerdas. Bueno, bajo... Contra las cuerdas. Bueno, yo creo que en nuestra guarnición... Debemos ser bastante capaces... Uh... Te lo firmo. Vale. Te lo firmo porque si no me muero. Vale. Ya podemos tener ahí otro colchón... Interesante de de alimentos sobre el que construir y avanzar, vale, nos han conquistado punte, era de esperar, Acis en Citera nos pasa por encima y volvemos a perder Citera en el sur, Uf, mira, o sea es un asentamiento que no sale adelante, ¿eh? vale, ¡oh qué rabia tú! Vale, Anemonesa Lelegia, Minoa, Nosos Aptera, estos son los que tenemos a Nosotros ahí en el norte Tratado de paz Sí hombre, ahora No, yo es que voy a ir a por vosotros Contra oferta Tratado de paz Y abasáyate. O sea, no me deja porque es Ilegal eso que estamos haciendo Vale, pues nada, rechazamos Etolios Feacios, vale, uh, la ira de Zeus, coste de construcción con madera, Troya se recupera, la línea de visión, saqueos, saqueos, cretón listo para servir, Epeo también, vale, ok, Bueno, pues veremos cómo nos organizamos, dicho esto, cerramos por aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que os esté gustando la serie de Troya,